Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Ingeniería. Nos encontramos en el anfiteatro que tiene una capacidad de 350 personas. El mismo presenta dos vías de evacuación rápida, indicadas por carteles señalizadores que te llevarán a las puertas de escape. Se cuentan con extintores situados en la parte frontal, como también en ambos lados de la salida principal. Es importante mostrar la ubicación del tablero eléctrico en caso sea necesario el corte de corriente. Recomendaciones para una eficaz evacuación en casos de emergencia. Secuencia de acción. Abrir las puertas de acceso y de evacuación. Bloquear el ascensor. Cortar la corriente en el cuadro general. Reglas de evacuación. Seguir las indicaciones de los equipos de emergencia. Actuar ordenadamente y con calma. El personal de la institución y los alumnos no deben recoger sus objetos personales. Todos los movimientos deben realizarse deprisa, pero sin precipitaciones que impliquen atropellos o empujones a los demás. Plan de evacuación. Los colores indican por dónde se debe evacuar. Los lugares en rojo evacuarán por la puerta de enfrente del mismo color, como así lo harán los de color azul. Estas salidas conducen a un punto de encuentro. De la misma manera, aquellos lugares en amarillo indicarán que la salida más próxima es la principal, cuyo punto de encuentro será el estacionamiento.